Buenos días. Primero, señor Bagué, sap que el nuestro grupo no compartéis la convocatoria de un referéndum unilateral, que nosotros apostaban por un referéndum acordado, sap que no nos ha agradado San se han las cosas, la sesión de del 6 y 7 de septiembre, pero da saber que nosotros en la defensa de l'autogovern de Cataluña estaremos en la primera línea y por eso votaremos a favor de esta moción que presenta el su grupo. Segundo, los alcaldes. Desde nuestro grupo parlamentario, solidarizarnos con todos los alcaldes catalanes, con los perseguidos por la Fiscalía, con los señalados en carteles y con pintadas en su casa, en las portales de su casa, pero también con las alcaldesas como Laura Campos de y resac citada por la Fiscalía y señalada en carteles, sobre todo con esos, con esos alcaldes. Tercero, el fondo de la cuestión de esta moción, ayer el señor Montoro negaba que se hubiera intervenido, que se hubiera suspendido la autonomía de Cataluña. Aquí hay muchos expresidentes autonómicos y me gustaría preguntarles si ustedes creen que hay autonomía sin finanzas. Ustedes ¿Creen que hay gobierno sin poder acceder a la tesorería? Evidentemente, no hay ningún gobierno sin acceso a la tesorería. Se ha suspendido la autonomía de Cataluña y se ha suspendido con una orden ministerial, y eso es absolutamente infumable, y le sitúa fuera de la Constitución. Por supuesto que están ustedes fuera de la Constitución cuando suspenden la autonomía de Cataluña sin las garantías que da la Constitución española. No nos gusta el artículo 155, pero mucho menos nos gusta que se publique una orden en el Boletín Oficial del Estado de un ministro para suspender una autonomía y el autogobierno de Cataluña. Y se ha suspendido, y aquí tienen ustedes casi 300 entidades, esto lo pueden encontrar en la web de Hacienda, que se encuentran hoy sin poder acceder a sus finanzas, poniendo en jaque a la ciencia de Cataluña. 700 entidades que van desde la Administración General de la Generalitat al Instituto Catalán de la Salud, que gestiona los centros de salud en Cataluña, eh, fundaciones, el Consejo Nacional de la Juventud de Cataluña, el Instituto de la Recerca, la Agencia Catalana de Aguas y hasta 300 infumable, con una orden ministerial. Ustedes, y es lo preocupante, y ya hace 15 días aquí dije que, que estaba yo muy preocupado y estoy muy preocupado por lo que pueda pasar el, el domingo en Cataluña, porque han sido incapaces de dar una respuesta no ya democrática, sino simplemente una respuesta que pudiera parecer democrática. El domingo se puede repetir esta imagen esto es la Plaza Mayor de Vic en 1973. Esto es una respuesta no democrática. Ocupar Cataluña con la policía armada de Carlos Arias Navarro no es una respuesta política, no es una respuesta democrática. Han sido... Ustedes apuestan por el repliegue nacionalista, un repliegue nacionalista español. Y la verdad es que no hace falta dar unas explicaciones de historia para saber lo que significa en Europa un choque de nacionalismos, un choque de, de nacionalismo español frente, frente a otro nacionalismo. Y ustedes han, tienen la idea, y estas imágenes que hemos visto de, de, de avanzando por la, por la A2, filas y filas de policías y de guardias civiles, ustedes pretenden, o, o, o al menos parece que la imagen sea, que pretendan reconquistar Cataluña y aprovechar a su paso para volver a recuperar plazas que les ha dolido perder, les ha dolido perder la plaza de Cádiz, les dolió perder Madrid, les dolió perder Zaragoza, les dolió perder A Coruña, les dolió perder Valencia, y entonces ustedes quieren utilizar un repliegue nacional y nacionalista para ver si recuperan también en el avance hacia Cataluña estas plazas. Y les tengo que decir pues, que no, le van a, no lo van a conseguir. No, los, no les vamos a dejar y, sobre todo, no vamos a dejar que lo hagan en el nombre de España, porque ante esta intención nosotros vamos a contestar sin ningún pudor que visca Cataluña y viva la España democrática, que es la opuesta a ustedes.